Señores, activo, activo en cámara. Eh, eh. Punto eh, mira, mira, mira, en cámara.net, eh. Bueno. Eso, eso usted ama. Eh, ¿Cuánto te pagaste? Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Y, oye, y oye. cuando él fue una semana que ya no vino. <risa> <risa> Señores, ¿qué pasa? Osuna lanza su nuevo álbum, su nuevo álbum, Hong Kong. Eh, Le lucen bien eh, las trencitas eh, eh, a Ozuna, no, no, eh, no debió quitársela nunca, esa, esa trencita. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo sí que luce bien esto? Sí que luce bien. Sí, es una, un TVT eso. El álbum se llama End Knock. End Knock. es lo que dice End Knock. Así es que tengo entendido que se llama así. El álbum de End Knock de Ozuna, eh, que tiene canciones con Da J, Kat y Sia, con Camilo... Con Karol G y My Tower, una canción que se llama Caramelo Remis, que ya la hemos escuchado. Ay, ay, ay, ay. O sea, trae eh, problema ese enemigo, no, te voy a decir otra cosa que pasó. Enemigos ocultos, que ya la escuchamos, de Osuna le manda su, su fundazo, a Noel y a Bad Bunny. Que una, eh, eh, como Enemigos ocultos. Si usted no sabe de música, uno cuantos que estaba discutiendo mm. ayer, mm. no se ponga a discutir de música. Dije mm. que, que él no le tira a nadie ahí. Usted tiene que estudiar. Eh, eh, los temas, nosotros que venimos de la vieja escuela, uh -huh. que sabemos pullitas, que salen canciones, que usted no la nota porque usted es un degenerado. Claro, no, no, no, lo que pasa es que la canción, hay una canción de Bad Bunny y, y, y no Arlen, lo explique y ellos hicieron el verso, él hizo el mismo verso, pero lo, él, él lo puso en reflejante, que él es él, en vez de que sean ellos, es él, o sea que eso es para ellos. Caramelo, eh, la canción con Day uh -huh. me gustó, se llama No se da cuenta, muy buena la canción sincero, sincero, esto es para Jorge Luis, atención eh, ¿Qué tú esperas? con Zion y Lenos, una leyenda, dúo Zion y neno una canción que se llama Una locura con Chencho y con J Balvin, también se las acumulaciones con Nicky Jam, con Wisin, con Camilo Camilo, que antes criticaba mucho a Romeo, yo me acuerdo por la vocecita ahora es Camilo que canta con esa misma vocecita mira que, mira, mira cómo es la vida lo que criticaban de, de Romeo lo hace hey, Camilo lo hace ahora. Camilo. Camilo. De ahí, de ahí. Vamos por ahí. Ay, Camilo. Otra uh -huh. canción con Jay Cortés. Haraka Kiko. Haraka Kiko, Kiko. Ya ustedes saben, así mismo está. El álbum nuevo de Osuna, En Knock. En Knock con los ojositos y eso. Parece un concepto carameloso. O algo así. Osuna hizo varias entrevistas. He visto dos de las entrevistas más fuertes, una que hizo con Santiago Matías. Donde él dice que tiene problemas personales con Anuel, que él lo va a buscar a fuego, o sea que yo, pero que se llevan como hermano. Y también dijo. El ¿Cómo es? Que el... tienen problemas personales y pero se llevan como, como hermano. No, no, no, que él está disfrazando. O, o enemigo o hermano. No, no, hermano. También dijo que él tuvo problemas, que él no a Bad Bunny. Él sabe quién es Bad Pero personalmente no se conocen. O sea, ellos se han saludado. Mira, Fulano, hey. Pero por eso es que nunca han grabado una canción. O sea, Porque no se conoce. Para la entrevista que le dio que ahí es que te va a gustar el chin, a Molusco, él le explicó el problema con Don Omar. Él dijo que fue coincidencia la puya que le tiró. ¡Coincidencia! Ah, uh. ¡Nadie uh -huh. In... Fatality! Entonces, amigos siempre se lo voy a y todo. La canción! Entonces, fue coincidencia y él explicó de dónde viene el problema, que ya uno sabía. Ellos tenían una canción grabada, iban a grabar una canción, no, ellos la grabaron, la canción con Wisin, que también estaba Wisin en la canción, que es una de las que más me gusta de Wisin y Osuna, que se pegó muchísimo. No, no, no, no, la primera, la primera. La, que pegó, la que pegó mil y pico. Ay, tú, tú sabes, le gusta el ella? Am amarillo. Y cuando ve a Nachi la velando en el amarillo, ¡uy! Ay, ¡Sabroso! No. Eh, la canción con Osuna, no me acuerdo el nombre, que fue muy famosa. Don Omar grabó en esa canción. Pero Don Omar, el día del video, se echó para atrás. Y Ozuna es que yo, yo vete hijos, desgraciado, que sea. Y ahí vino el conflicto. Y por eso viene la enemistad con Don Omar. Y que él lo respeta y todo. Pero que pasó ese inconveniente. Y por esa razón. Anoche ah, una una estrenando el álbum. Y mientras está estrenando el álbum, hablando. Anuel le dice esto. Le dice. Deja de estar tirando piedra a la luna. El hermano, no el hermano. No, Anuel. O sí, sea, el hermano de él porque ellos eran hermanos. Ah, okay. tan diferente. Deja de estar tirando piedra a la luna. Que nunca la vas a alcanzar. ¡Al suelo! ¡Buen! Son, no, son, son cosas de hermanos. Sí, sí, sí. Por cierto, hoy salió en el periódico, no sé por qué salió hoy. A no mí si, me no gusta si más portables. Osuna que Anuel. Amigo. A mí también. A mí me, me gusta, gusta más Osuna. Osuna y se está manejando mejor también. No, porque el manejo de Anuel está muy bien. Está ah, bien, sí, el que... manejo sí. de Manuel está ah, excelente, excelente, excelentemente bien. Sí. Ahora, sí. ahora, a eso que me refiero, no me refiero a lo man, okay. y la humana. Ok, la calidad de sí. música. Sí. sí, sí, la buena. Sí, la, la. Ahora te voy a decir algo. Ozuna cuando se fue de, lo vi y sacó ese álbum ahora nadie estaba en eso. Y miren la diferencia cuando usted se deja manejar de una gente que sabe manejarlo. Mira cómo está Ozuna hoy mismo en todos lados. Porque volvió de nuevo con el manejador que, con quien empezó de hace mucho. Con Vicente, con Dímelo vi. Que míralo hoy. Hoy todo el mundo habla de, Os de Osuna. El manejo. La... Dime. Vicente, dímelo lo vi. Claro. Se dividió de Dímelo Vi. Bajó. Que hay gente que no entiende en eso. Que no, el suena. manejo lo ayuda muchísimo. Hay cosas que valen más que el dinero. En la música, y es el manejo. Si usted puede tener mucho dinero, hay gente que tienen que tú y yo conocemos, que no, gastan no. dinero en la música. Y que yo gaste tantos millones y no, nada. nada. Miren, pasó algo, no voy a decir quién, porque yo no quiero darle promoción a esa persona. Pero lo voy a decir por qué a veces lo estratégico funciona. El tema de la mascarilla fue algo que hicimos aquí. Lo hicimos estrategia y se pegó. Igual, una vez un, un exponente, que no voy a mencionar el nombre, le dimos como un sonido, una noticia, sonido. El tipo sonó. Y vaina, en la página de Telenor. Y después se nos viró. ¿Tú sabes? Sí, sí. Se nos viró. ¿Por qué? Porque no saben manejarse. ¿Qué es lo que yo digo? No sabe manejarse. Lo que hizo fue, pasó, salió el video, no pasó nada. ¿O no es así? Y el video salió. ¿Por qué? Porque hay personas que no saben manejarse, no saben la huerta. Y a veces, y míralo como Osuna hoy, que ahora que están con Dime lo vi. El, el, lo vi con Abrigo, eh, la entrevista con un molusco, la que hicieron con Alofoque, que lo pagaron en un hotel. O sea, todo eso está en un plan estratégico. Claro, todo lo que le gira al tono del artista. Eh, el, el artista. Pero mira la diferencia. Mira hoy, la primera canción que él pegó con Divo lo vi fue Caramelo. Y Caramelo está rompiendo. Rompiendo. Amarillo rompiendo. Y ahora esta que Enemigos Ocultos rompiendo de que salió. Y la de Camilo también va a matar. Esa de Camilo. Esa que salió, que pusimos al principio del programa con Camilo. Eso va a matar. Que está bonito. Dios lo bendiga, Camilo. Ahora, sí, Anuel, no te subiste mando tanto Osuna. Porque aunque tú estás en tu alta y Osuna comenzó de nuevo a estar en, la, en su alta, no significa que tú vas a tener ese... Eh, no lo veas como una gente pequeña. Nunca puedes ver a un enemigo pequeño. Consejo. Está, eso, está agobre, eso, está Consejo está, de la está, vida. No. Nunca igual veas... Caibo, igual que yo. No, ya se puso cabello. ¿Quién? Eh, Anuel. No, eh. oh, no. se, se puso cabello. man. Eh. Ah. No, pero ¿Y dónde yo hago eso? Eh, ¿Tú quieres quiere que te pongan? Sí, yo te he tirado para adelante. No, no, no, no. <risa> no cuando me peguen, sino yo a que no, me voy a tener que pagarme todo eso. Entonces, Ruella, pasa. Cámara. Anuel. ¿Qué pasa? Anuel y ese chisme con Osuna, no, no, no le encuentro lógica. Porque si son panas. Y para el coño... Oye lo que dijo Carol G. Oye lo que dijo Karol G. Que le encantó como Anuel la besó. No sé si el periódico lo sacó esto a relucir ahora. Es? Que si eso es viejo. Así ah, fue ¿Cómo es? Yo vi en un periódico aquí... Le encanta. Que le encantó como Anuel la besó. Pero su esposo. No, no, perdón. Como Osuna la besó. Porque ya le besan a ellos. Aquí lo dice, Carol G. dice... Carolina Anuel. besa súper bien. No fui yo. Sobre dice. No, no, no, no, no, suna. No, Pero ya no se besan. Bueno, atención flaco. ¿Y bueno. Yo dejé se besan ellos? Atención flaco, Mira ahí. Dale acercamiento para que la gente lo vea. ¿Dónde Pero, se besan? Con permiso. Pero ahí, ahí. ¿Y Tiene un close-up, como dicen. ¿Dónde se besan? En, en el tiempo de Corporán. No sé, un video que tú hicieron ellos. Video. ¿Un video que Sí, hicieron. Pero eso no fue ahora. Uh. Ah, lo sacaron a relucir ahora. En Inmediatamente el 2000... les recojo todo <risa> ahí, de la casa. En el 2016, la cantante de música urbana, Karol G. y Osuna, protagonizaron un videoclip que se llamaba Hello en el 2016. Uh -huh. Una colaboración musical en la audiovisual, la colombiana y el de sangre dominicana tuvieron que darse varios besos en el video. Ya, cógelo ahí. Y aunque por ya ahí que viene el chisme, ya. Aunque ya, pasado ya, por todo, ahí es que viene el chisme, ya. Aunque han pasado ya cuatro atención, años... ¡Atención! Anuel está celoso de Osuna. Oye, oye, oye lo que dice aquí, oye. El tema de su química ha vuelto a, a la palestra y actual novia de Anuel ha dado de qué hablar en las redes sociales luego que se filtrara un video en el cual habló de forma de la forma de besar de Osuna. y contó que lo hacías muy bien. Lo que aseguró causó asombro en todos los internautas incluyendo su novio o sea ese video lo tenían guardado ey ey ey ey, ey, ey. o su, ey. te digo el manejo entonces manejo lo que es manejo oh, bueno yo me imagino mm. yo me que yo me imagino allí <risas> Anuel Anuel eh. mm. date la mano cabrón Oy mm. hey, mm. <ríe> hey, <ríe> mm. Se dieron un y le gustó y le gustó. Ay, bueno. hey. a, a Clarisa también le gustó. A, quién? a Clarisa. Alegría. Clarita y se ha dado eso con Anuel, con, con, con Osuna. ¿Y Clarisa alegría? como Carisa Molina, la que de Univisión. Ah. La la película. Ah, yeah. ya. Mm, ah, ya. Yeah. Mira, yeah. de, después de esa película, eh, ese muchacho me cae hevísimo a mí, Osuna. Sí. Que me llame, por favor, tenemos sí, el sí, featuring. Sí. El remix de Sin Macarilla. Sin Macarilla con Osuna. No, Ey, Neto, ahora que me acuerdo, hay que ponerlo en TikTok. En TikTok, ya. Te lo, pero ¿Tú subiste tu TikTok ya y lo subiste? No, lo voy a hacer. Oye, que, que lo va a hacer. La canción, ¿Ya la han cogido, la canción? La, y la han puesto en TikTok y pusieron en el slash ahí. lo han cogido. La, pero tienen ahí no increíble registrado. Increíble, no, pues no, yo, no, yo quiero cuarto, eh. Yo no quiero decir que, que, que, que ah, no, es cuarto. Tienen que estar registrado. está registrado hasta ahí. Atención, en, en, sin mascarilla no. para TikTok también. A ver si le pido a, a Mayelin, que me haga un... A Mayelin, esa mujer así, que me hagan su TikTok de sin mascarilla Claro, ¿verdad? ¿Eh? Sandra Berrocal, estas mujer. Caral. No, yo no llego para allá. No diga que tú llegues para allá, dilo. Lo voy a decir, que no llega para allá, León. Estas mujeres. Ah, no, ahí me, ahí me dijo que me ha ponido mujeres. F video. Fácil y sencillo, hoy, hoy, hoy duermo de neto yo. Pues eh... no, no, no, no, no, no, nada, esperemos que resuelvan ese problema y Karol G. Eso de, mira, ese beso. Mira, mira, sí se es... dio. Sí, tiene que cantar la canción. Sí, no, me acuerdo, no, me acuerdo. Uh. Y si no me acuerdo, bueno. no va. Y lo que duele. Bueno, vamos ya, vamos ya, vamos con.